Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy pintora y aquí estamos con un mini tutorial, en este caso de Pokémon, para conseguir las 3 megapiedras, 4 megapiedras iniciales. En este caso, la de Venusur, la de Charizard X, Charizard I y, y la de Blastoise. Son la Venusaurita, la Charizardita X, la Charizardita y, y la Blastoisita. Para ello tenemos que ir aquí en, la, en el árbol de combate y tuvimos que elegir entre luchar contra rojo o luchar contra azul y tras 19 combates en el árbol de combate de manera aleatoria con diferentes entrenadores te tocará luchar contra rojo o contra azul en el caso de haber elegido luchar contra rojo rojo podrá eh, sacar a pikachu a lapras a snorlax a venusur a charizard o a blastoise en mi caso yo elegí rojo y me tocó luchar contra Charizard, Lapras y Blastoise. Si por el contrario elegiste a Azul, Azul podrá sacar a Lakazam, Ardactyl, Machamp, Executor, Arcanine o Yarados. Tres de estos. Pues nada, al finalizar va a pasar esto. Pues bueno, en mi caso fui y luché contra Rojo, como les dije, entonces vamos a hablar con él, que es un hombre de pocas palabras. Y nos dice... Mm", dice, has obtenido una Charizardita X... Para el bolsillo. Has obtenido una Charizardita ahí. Para la saca también. Has obtenido, has obtenido una Venusaurita. Que también para el bolsillo. Y has obtenido una Blastoicita. Para la saca también. Pues nada. Y se despide como él. Hablando mucho. En fin. Bueno. Pues nada. Hasta aquí el mini tutorial de cómo conseguir las, las megapiedras. De los iniciales de canto. Espero que les haya gustado y servido. Porque la verdad que yo hasta que no vi un vídeo por internet en YouTube. De, de una persona a la que sigo. No me hubiese enterado de que estaban aquí estas 4 megapiedras. Y bueno, si te ha gustado dale like. Y si no estás suscrito puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.